Revistas de moda, televisión, redes sociales, incluso en la ropa que llevas. La publicidad está en todas partes. Pero, ¿de verdad decides o te engañan? Este curso está diseñado por alumnos de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Oviedo, con el fin de proporcionar estrategias y herramientas para analizar los medios de comunicación y su lenguaje. Además, también para ayudar a desarrollar un pensamiento crítico sobre la publicidad en los medios. El curso está destinado a estudiantes universitarios, pero también a profesionales de la educación como profesorado, terapeutas, educadores sociales, etc. Es decir, a todos aquellos profesionales de la educación que quieran ampliar sus conocimientos sobre los medios de comunicación y cómo afecta la publicidad en nosotros mismos. Algunos de los objetivos son concienciar sobre el impacto de la publicidad en los medios, fomentar una actitud crítica hacia la publicidad que los medios nos proporcionan, además de fomentar la atención a la diversidad. El curso transcurrirá en cuatro semanas, desde el 24 de octubre al 20 de noviembre, dejando la primera semana para la unidad 0, que será una unidad de presentación, la semana segunda para la unidad 1, que será la cultura, pop y la publicidad, la tercera semana para la publicidad y las redes sociales y, por último, será el sexismo en los medios de comunicación. En cada unidad contaremos con contenido base, actividades audiovisuales, foros, fotos... Además, será un aprendizaje participativo, cooperativo, activo, dinámico y en el que serás tú el que marque el propio ritmo y la realización del curso. Para este curso no serán necesarias indicaciones previas o conocimientos previos, ya que será un acercamiento hacia la publicidad. Eso sí, necesitamos ganas de participar e interés. También necesitamos algún conocimiento en informática, en redes sociales y en el funcionamiento de la plataforma virtual. Por último, decir que a lo largo del curso se harán pequeñas pruebas para saber cómo se están adquiriendo los conocimientos y reflexiones sobre la publicidad. Habrá diferentes formas de evaluar y una de ellas será el peer-to-peer, -peer, es decir, evaluación entre pares. Bienvenidos y bienvenidas. Y recuerda, decides o te engañan.